Amigos y amigas de YouTube. Soy Nico de Adersid Y los invito a elevarse conmigo Y mirar el álbum de figuritas Basuritas 2 En esta ocasión estamos ante un clásico de clásicos En su segunda entrega Lamentablemente no poseo la primera Pero soy feliz poseedor de, de este En un estado... Bastante respetable para la edad que tiene, y sobre todo para su naturaleza salvaje, ¿no? Un álbum que si hay algo que no nos provoca es tranquilidad y cuidado. Estoy hablando ni más ni menos que de basuritas, en este caso en su segunda entrega. La portada, como vemos, eh, la decisión que han tomado... ...es no prometernos lo que después nos van a entregar, sino prometernos mucho menos. Vemos unos dibujos hechos de una manera muy simple, probablemente ateniéndose a, a las capacidades de impresión... ...puesto que vemos simplemente colores plenos y unos dibujos extraños, cuanto menos... ...que nos muestran a un montón de los personajes tan locos que vamos a ver a lo largo del álbum. Basuritas, llamado en inglés Garbage Pale Kids, nace como una parodia de estos muñecos que equívocamente le han dicho acá en Argentina en repetidas ocasiones las muñecas peponas, es otra cosa esto. Se trata de unos muñecos que se llamaban Cabbage Pale Kids que eran todos muñequitos con estas caritas, con este tipo de rostros. Mi hermana ha tenido uno en su infancia. Y el chiste es básicamente Volverlos desagradables Acompañados de un juego de palabras Un chiste que es muy simple Y muy efectivo, puesto que al día de hoy Siguen haciendo figuritas Y trading cards Con estos personajes El álbum, ¿saben que no sé de, de qué marca es? Yo pensaba que era Chromie Pero no está respondiendo a su Estilo de diseño Y no encuentro... Acá está, acá encuentro la marca Ultra Figus no dice ninguna fecha en ningún lado, pero creo que esto es fines de los 80. Tiene que estar siendo fines de los 80 principios de los 90. El álbum posee una introducción con este bebé completamente deforme, que dice Otra vez basuritas, te invita a la gran diversión. Miren qué divertido, los que están hablando son los bebitos que, que le salen del cuerpo al, al bebé principal. Está buenísimo eso. Otra vez basuritas, te invita a la gran diversión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 Que te diviertas. Y no olvides que basuritas siempre te va a dar más. Eh, es verídico lo que prometían. Porque como les dije recién, basuritas todavía sigue. Si bien acá no se publican oficialmente, eh, siguen produciéndose imágenes de basuritas. Acá vemos... El álbum está compuesto por las páginas que tienen un estilo muy simple. Pero las trading cards son los dibujos de la puta madre. Son pinturas tradicionales. Eh, que son chistes. Acá por ejemplo vemos este personaje que tiene dos ojos, dos pupilas en cada ojo. Y el nombre es Bichicata. Kata. Edgar Ganta. Este, eh, bastante perturbadores también la composición de las imágenes. Como que están ahí posando los, los bebés para algún tipo de... De fotografía, no, no sé, me parece perturbador la composición. Y miren este, por ejemplo, ya algo que es muy común es que haya cada tanto alguno que está muerto. Inestola, no sé qué es cuál sería el chiste en este, el, el juego de palabras. Pero vemos que el bebito es un, una bufanda para una vieja. Y tiene las cruces de los ojos muertos. Algunos bastante polémicos también, como este, de vagabunda, y es una homeless... Una, una indigente. Agustín Inflador. Un chabón todo inflado por un inflador. Bertajada. Que está cortada. Miren que bueno el cuchillo, cómo está. De una torta. Son buenísimos. Son buenísimos los, los dibujos. Y acá vemos algunos chistes también. En este tipo de figuritas, vos ponías el nombre de alguna persona que conocías. Que tenía este tipo de características En este caso una gritona Buscada en 20 países por quedar afónica Y seguir gritando Dejar más sordos a los sordos Y coleccionar los tímpanos de sus amigos Unos chistes es que no... A mí no me causan mucha gracia Pero sí me causa gracia en los dibujos Buscado por roñoso imagínate que gracioso ponerle eso a... algún amigo... De esos roñosos, ¿no? Miren este por ejemplo Se me hace parecido a Hitler el papel es bastante frágil Y sin embargo se mantiene muy bien ¿eh? La verdad es que estoy muy contento con esto Alfonso Plido Que tiene la boca como una trompeta Miren que bueno esto, Rubén comienda El pibito todo apretado ahí Me pregunto en qué tamaño harían estas pinturas Esto está hecho con acrílico o con gouache Que es un tipo de pintura parecida al acrílico Rubén chastrado Y miren todo el... El detalle que tiene toda esa mugre Me encanta, esto es todo Esto es todo lo que me gustaba a mí Cuando era chico, definitivamente Rafa Kir, todo atravesado por los clavos El pibito Y ya empezamos con los abstractos acá, que estos me encantan O Margarita Y es una margarita con la carita, nada más Y una... Me gusta que estén las manos, que son súper realistas Como de personas normales Conviviendo con estas criaturas Aristi desvestido, <risa> Serafín vertido tiene al revés la cabeza. Y miren qué loco el efecto de la... Hay como un infinito ahí en el diario que está leyendo. Es terrible. No solamente la cabeza, sino que también tiene el fondo invertido. Muy, muy delirante. Muy delirante esto. Manolo Quito, que está loquito. Calculo que este tendría algún chiste con Tarzán o algo así en el original. o Con Conan. Licencias. Acá ya es, es eh, un impulso al bullying. Licencia de cochino. otorgada a... Y ahí tenés que poner vos el nombre de quien quieras. Y miren este, por ejemplo. Licencia de feo. Muy hijo de puta. Habría que ser para ponerle el nombre de alguien, ¿no? Esto. Licencia de maloliente. Como verán, todo el chiste es con... con cosas viscosas, olorosas y desagradables, ¿no? Licencia para trasnochar. Ah, miren qué bueno este. Ahí vemos una alucina King Kong, cacho de bestia. Uno navideño. También perturbador. Es cuando ya los, los bebés se empiezan a transformar en objetos inanimados. Es terrible, imagínate ver eso. Cuando bajas a ver los regalos que te trajo Papá Noel. Miren qué curioso. Hay una flechita que dice Peel Here. Evidentemente, esto en el original era un. tenía troquelado y se cortaba con forma. Es sarcófago y es un vampiro Hay uno que no lo tengo acá Que es en otra colección Que es directamente un pibito en un ataúd O oh, no, en un callejón Muerto, ¿eh? son terribles algunos Y acá vemos de nuevo más De estos Estos que vendrían a ser como archivos No, Con, te explicando ahí Cosas sobre estos personajes Inés tornudo, Alias La Mocosa Datos relevantes Estornudó en clase dos veces, debieron desinfectar la escuela Estornudó en la exposición rural, todavía están buscando las vacas Estornudó repetidas veces durante un resfrío Fue ubicada en la órbita de Mercurio Y miren las fechas, 85, 86 y 88 Calculo que el álbum será del 88 Todas las figuritas estas, las últimas fechas son en el 88 Así que supon supongo que será más o menos ese año que salió Hortensia Mesas, porque son dos pibitas pegadas. Eh, me pregunto si esto tendrán una figurita única. Este creo recordarlo, verlo una figurita mejor hecha. Inesqueleto. Albarritos. Ah, porque son barros. Mira qué desagradable. Bueno, algunos recordarán. Me causa mucha gracia este fondo. Algunos recordarán las figuritas, los bichotazos, los asquitazos. Que básicamente eran este concepto, pero utilizado para tazos. Me gustan más estos que los asquitazos. Los respeto, los banco, los asqui, pero la aposta es esto. Miren lo que es este arte. Delfor agido ¿Quién se llama Delfor? Este es buenísimo. Y Gordin Flon, y es un chabón hiper mega gorda. Ana se Seca y está colgada ahí secándose. Y este es muy bueno para los fanáticos de Star Wars. Mecha Tarra, y es un Arturito, pero hecho con un tacho de basura. Increíble cómo está pintado, ¿eh? Creo que no hay que olvidar eso Cuando vemos estas figuritas, Que loco Están pintadas a mano, todas y cada una Nos volvemos a poner abstractos con quiquebrado Que es un espejo destruido Un efecto muy bien logrado Su sudorosa y es un pulpo No entiendo por qué lo pusieron sudorosa porque tiene mal olor, nada más No sé si le habrán agregado el mal olor. Este es muy divertido. Rodolfo, fotocopia y es un pendejo al que lo están apretando contra la fotocopiadora. Y salen las caritas. Muy bueno, muy bueno. Albatracio. Y es un, un sapo. Miren la flor de loto de fondo. Muy poético. Oscar Bolito, que es un árbol. Que le sale obviamente de adentro del cuerpo. Claramente es una criatura que ya no tiene vida. Esta. Mai Temerosa. Una chaboncita que está asustada, muy tranqui La verdad, para el resto de los chistes, este está tranquilísimo Gastón porque es tontito? No entiendo por qué es de piedra Calculo que estará, tipo, ¿cómo se dice? ¿Está es un pucho? Bueno, sí, miren, bebes fumando Calculo que claro, tanto tiempo sentado ahí en la banca de los, de los burros Que se quedó hecho de piedra Aníbal Dío, Aníbal Dío es un pendejo hecho de basura. Si sos impresionable, no sigas, nos advierten, miren. Nican ortodoncia, que tiene estos aparatos gigantes. Karen brujada, una bruja. Muy tranqui, muy tranquila, la verdad. Este es buenísimo. Diego Mera. Muy, muy abstracto. Me encanta. Roque Bradizo. Un ninja que en vez de romper el, el ladrillo se rompe él con el golpe. Olgatita, que es una gata. Miren esa rata. Siempre tienen que agregarle el elemento desagradable y viscoso en cuanto se pueda. Me encanta. Fermín invadido. Muy interesante ese nombre, ¿no? Porque está invadido por esta criatura que tiene adentro. Y esta... Perla Pesada. Buenísimo. Si conoceré amigos y amigas que les quedaron las orejas así. De tanto usar expansores, ¿eh? Andinosauria, muy bueno este. Sobre todo, más que nada porque me gustan los dinosaurios Ticado, miren lo que es eso Qué desagradable Esos dedos, cómo le quedaron Daniel Derretido Y es un muñeco de nieve que se está derritiendo Y cagándose de frío a la vez Es una tragedia esta figurita Andrés Tallado, que, bueno, tomó salsa picante Un chiste muy, muy básico El Sabueso, muy bueno Juan Picadura Miren lo que es eso, cómo le están zarrotando el... El aguijón al pobre chaboncito. Tomás Todonte, porque hay... Yo diría casi gordofobia en este álbum, pero lo que pasa es que es un álbum que se burla tanto de todo, que no creo que ya sea gordofobia, creo que es directamente irreverencia en general. Narciso Focado, miren, vive como en, en un mundo todo contaminado. Este me encanta. Víctor Tícoli le pusieron, pero es un chabón que está flotando. Acá hay claramente una imposibilidad de traducir el chiste original, pero es muy linda esta imagen, ¿eh? es muy linda. Hortencia Mesas, miren, acá están. Las imágenes que habíamos visto que estaban dibujadas de manera más simple, evidentemente tienen su contraparte original. Y acá la vemos a eh, esta Hortencia Mesas. Este me encanta, Andrés Ponja, y miren lo que es. Me encantan estos que son así, que tienen, son objetos con caritas nada más buenísimo, es de, los que más causa, es de los que más gracia me causan Mercedes Parramada una chaboncita toda derretida en una escalera muy bueno también Peleador un pandillero al mejor estilo Rockabilly y acá seguimos con los Bullings eh, buscado doctor, tontito, nervioso y miren lo que dice ahí arriba, basta por favor Kiosquero, Hermanito, Cocinero, Patotero, Pichicho. La verdad que este es un, un álbum que... Donde mejor resalta en su humor es en el humor gráfico y no tanto en los textos. Los textos son una redundancia incluso, porque los textos simplemente subrayan lo que ya se explica con el dibujo. Pero bueno, había que llenar páginas y todo eso, ¿no? Continuemos. Rubén Cadenado, miren qué bueno que está este. Casi fetichismo es esto. Juan Cadera, claro, porque está con las caderas al aire, literalmente. Rubén Sordecido, me encanta cuando muestran partes del cuerpo que sean despedidas, como este cerebro. Mostrar un cerebro siempre es muy efectivo. Este me encanta, Aníbal Leado, es un gángster... Que está cagado a tiros en una escena que además también muy oscura, ¿no? Muy cine negro. Es buenísimo este. Polemiquísimo para los estándares actuales, ¿no? Los padres, los padres y madres saldrían llorando a. a decirle cosas a Ultrafigus. Cochocado Y es un. Es un metalero. Que se estroló. Andrés Trujado. Este es buenísimo. Porque está rojo, claro, de tanto que lo apretaron. Arquímedes Cerebrado, otro cerebro vimos. Es un científico con una iluminación muy interesante. Que se quitó su propio cerebro. O Martillado, que nos hace acordar al, al pelado de Geniol. Miren que bueno, este, Matías Astronauta. Lanzando todo en el espacio. Este es excelente. Pepe la Papa, le lo están rayando. Y encima este lo que me gusta ¿eh? es que es trágico porque está ocurriendo básicamente su propia muerte. Estas cosas me encantan de este álbum. Son oscurísimos. Men Chupetines. Tiene un montón de chupetines atravesados en la garganta. Rubén Chufado. Otro metalero que está electrocutándose. Todo cuadrado este es el chabón. Está buenísimo el dibujo. Este es buenísimo. Guillermo Toneta. Un típico... Motoquero de gran porte. Aristi despellejado. Y miren qué loco. El nombre lo pusieron en una curita acá. Cosa que no ocurre con las demás figuritas. Interesante, ¿eh? Es muy impresionante este dibujo. Como que me, me da un poco de dolor. Y miren la carita del pibito. Un dibujo muy fuerte. Juan Canario, un pendejo encerrado. Emil mil señuelos, lo cagan a tiro, pobre, ahí en una, en una kermes. Peñuelo peligrosa, una pendejita imposible de, de contener. Mira este con el pullover de boquita. Marí Tejida, y este es excelente. Guillermo Coso, sacándose un mil mocos que hasta tienen criaturas vivas adentro, muy bueno. Otros divertidísimos como este, por ejemplo, miren esta situación. pepeticito, porque es petizo, peticito. Y están a punto de pisarlo, excelente. Miren además el, el trabajo del fondo, ¿no? Con ese pedacito de latita que se ve, la boca calle. Muy, muy bueno. Agustín vertebrado, que está hecho solamente de resortes. El basurita, que miren, es el mismo despegándose del, de la figurita. Excelente. Y está lleno de... De figuritas de los basuritas pegadas. Excelente dibujo este. Haciéndose autobombo. Fermín Gitorio. Muy bueno. Todo meado, el chabón. Vividriosa. Que es transparente de vidrio. Canta y se rompe además. lactita qué, qué, qué bien trabajados los colores. Por favor. Jazmín Secto. Muy parecido al, al Bar Simpson. Cuando se transformaba en... En mosca. Nestorinado. Y está lleno de meo. El pañal del pibito. Este es excelente. Rebe cabezas. Y tiene un montón de cabezas. Muy, muy bueno. Acá hay otro más que está muerto. Miren. Elvira atrapada. Muy fuerte. El vistazo. Excelente nombre. Unos ojos gigantes tiene. Acá tenemos más de estos. Estos chistes que la verdad no me entusiasman demasiado. Licencia de mentiroso, qué sé yo. son No me causan mucha gracia en este momento de mi vida, la verdad. Sí me causa gracia esto. A abejas. Me están siguiendo. Nicolás Pirado. Porque está, es un aspirador el chaval. Miren qué bueno que está. Este es excelente. Néstor Orejón. Lleno de mugre. Muy linda mugre de Poneado y Juan Chichones el de la primera página esta fórmula de los juegos de palabras es muy efectiva y creo que te da además eh, material para rato no me voy a olvidar nunca del chiste que tiraba Caco, que tenía que haber uno que era el violado que capaz que hasta incluso está en Basuritas 3, quién sabe y acá vemos, miren que loco, el, el fixture del final que estaba hecho con eh, moscas, están todos tachados, como debe ser, para tu control más que los números de las figuritas que van saliendo. Hay quienes dicen que lo que más se busca en un álbum es que no estén tachados estos numeritos, a mí me parece que es una opinión un tanto frívola, siendo que esto es lo que demuestra la parte más humana de estos álbumes, no, no solamente quién los pegó, me parece que esta parte cuando está tachada, Posee un alto valor antropológico. No sé si ustedes pensar en lo mismo. Y acá dice, con basuritas las segundas partes siempre son mejores. No sé si mejor, tal vez igual que el primero. Realmente no lo sé porque no lo tengo. Pero sí puedo decir que muy buen, muy, muy, muy buen álbum. ¿Tuviste basuritas? ¿Tenés los demás álbumes? Yo por mi parte te cuento que tengo solamente el 2. Me encantaría tener el 1 y el 3. Pero bueno, veremos el tiempo... Hace que esto sea posible. Si te gustan los videos que estamos haciendo, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para enterarte de cuando hay videos nuevos. Si querés ayudarnos a crecer, compartí este video con tus amigos y amigas entusiastas de los álbumes de figuritas. Y también te voy a invitar a que nos sigas en Instagram, donde compartimos material que por ahí no llega a ser suficientemente fuerte como para hacerle un video entero, ¿no? Esto fue Basuritas 2 y espero que les haya gustado. Chao.